Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús. Jesús se encuentra en territorio extranjero, Jesús realiza este milagro en un pagano. Para Jesús no se trata tanto de un viaje por la ruta más corta, cuanto de la itinerancia del misionero, que organiza sus idas y venidas. En razón del anuncio del reino a todos. El sordo mudo vive prácticamente en otro mundo, porque está totalmente aislado, no puede comunicarse con los demás. El sordo mudo se sitúa al margen de la comunidad humana, carece de presencia real, porque no puede ni recibir ni imitar palabras. Es adm admirable todo lo que hace Jesús. Hace oír a los sordos y hablarlos a los tuertamudos Marcos subraya que Jesús cumple la profecía prometida por el profeta Isaías es como una nueva creación, un hombre nuevo los profetas hablan de, es señal de que ha llegado los tiempos mesiánicos y de que Dios está presente el crecido número de curaciones de sordos y mudos operadas por Cristo es signo de la inauguración de la era mesiánica. Jesús para curar al sordomudo le lleva fuera de la multitud como para subrayar que es necesario apartarse de su manera de juzgar las cosas para abrirse a la fe. Jesús le pide que guarde silencio para evitar que la muchedumbre piense que él es el Mesías, pero a su manera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 sin hacerse el sordo ni a la palabra salvadora ni a la comunicación con el prójimo. El mejor apostolado que podemos hacer los cristianos es devolver la palabra a los que no la tienen. Así sabrán y proclamarán que ellos también son hijos de Dios. Que el Señor los bendiga.